Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, casi tiro todo. Bueno, queridos, hoy tenemos, como dijimos ya en videos previos, eh, tenemos que culminar con lo que es el evento del fan art, chicos. ¿Y cómo vamos a culminar? Básicamente, como dijimos, ustedes son los que van a tener que votar. Bien. hay creaciones muy buenas hay creaciones muy especiales y que me encantaría que la vean como por ejemplo esta que nos ha proporcionado el señor abuelo adolfo así que vamos a ir pasando una por una igualmente abajo en los comentarios les voy a estar dejando tipo número 1 abuelo adolfo número 2 tal número 3 o sea lo único que tenés que hacer ahora es acordarte el número básicamente después te fijas o revisas el video y cuál te gusta es muy muy muy sencillo eh... No, no tiene mayor complicación que eso. Bueno, esta es la creación número uno, que es la creación de, como les dije recién, el señor abuelo Adolfo, que es básicamente mmm, una especie de, de caramilla, eh, ahí tipo con la insignia de, de, de Officer, Nando Officer. Está, la verdad, que muy, muy buena. Eh, bueno, esta va a ser la número uno. Pasamos a la número 2, a la número 2. Esta es la creación del de señor Ace Al Emanuel Al, así que esta es la creación número 2, con mi cara básicamente como cortada por todos lados. Está muy muy buena, la he usado en algún momento cuando me la pasó para um, tipo ponerla en el, de, de coso de Whatsapp, la verdad que me, me gustó mucho. Número 2, ahora vamos a pasar a la número 3. Esta imagen, la número 3... Va a ser la que nos proporcionó el señor Antraxelwin. Bien, es como. Algunos tiraron que era el E25. Mm, es como. Yo creo que sí, que es un Wally hecho con cartón. Y tiene... la verdad que tiene, que tiene que tener una buena mano para hacer esto. Eh, el cañón debe ser, aparentemente, es como un 57 milímetros. Porque es un un palillo no sé cómo se dice en sus respectivos países Eso que te metes para los dientes y así cuando te queda un pedazo de empanada metido ahí bueno básicamente es, es eso la verdad que está muy bueno bastante bastante bien bien hecho la verdad la que nos proporciona el señor averanado eh, Pongo esta solamente porque la otra que pusiste a Verenado no corresponde porque es una que ya, pusiste la misma exactamente en el torneo anterior, con lo cual no vale, hay que ser creativo, con lo cual, bueno, eh, esta eh, es básicamente el, ¿cómo que se dice?, el afiche de los 22, los locos invasores, eh, decidió poner él, esta la verdad que es válida en el sentido de que, la verdad es que no sé si pertenece a la, claro, la verdad que no lo sé, o... Yo no me responsabilizo por las autorías de las imágenes, eso depende de cada uno. Eh, pero bueno, la verdad que sí, eso es como un afiche en el cual eh, hacen promoción del clan de los locos invasores. La siguiente, esta es la número 4, ¿bien? Eh, la número 4 es la de los locos invasores. Vamos a la número 5. Acá tenemos esta, esta imagen, la número 5, nos la proporciona el señor Cordobés Argentino 2017. Es un. Es un STRB a todas. A todas luces. O el típico UDES, podríamos decirlo. Bien chatito. La verdad que está muy está bien logrado. Es un laburo. Es un laburo importante el que se mandó aquí el señor y, y hay que valorarlo. La verdad que está muy bueno. Me gusta, me gusta ahí con las rejillitas atrás. Las rejillas esas donde va el. El, la parte del motor muy que muy bueno el cañón la verdad que no sé cómo creo que es papel supongo pero fíjense el laburo que tienen las, las orugas pintadas además de eso tuvo que pegar los cartoncitos y adentro otros tubitos todo pegado y pintado la verdad que se mandó un laburo de puta madre muy bueno muy bueno la verdad que que, que lo felicito porque el señor Cordés argentino aquí se pasó con esta con esta imagen bien la número 6 es la del señor Gabito. Eh, básicamente es una... Es un IS-3. Es el IS-3, pareciera, ¿no? Con tres marquitas en el cañón. Eh, ahí nos ponía el señor Gabito. Eh, ténganme compasión, no soy dibujante, ni mucho menos. No hace falta ser dibujante, no hace falta ser el mejor del mundo para, para hacer una obra de arte. Tal vez, a ver, yo les voy a hacer una confesión. Tal vez este no es el evento más... Eh, que más, más gente convoque en mi canal Pero yo quiero crear Contenido de World of Tanks Para todo el mundo Y hay gente que le gusta esto Que se divierte y que disfruta de jugar a WOT Y además de tener su vida diaria Disfruta haciendo estas cosas Entonces me encanta que, que la gente venga Y se sume, entonces esa es la idea El señor Hans Lazo Que nos ha traído aquí este... Mmm, es un tanque ruso a todas luces eh, Si me preguntas a mí, creo que es el IS-2 Me parece a mí en lo personal Capaz que la estoy recheñando y soy un mmm, tonto por lo que digo Pero creo que es el IS-2, me parece Si no, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes Pero estoy casi seguro La verdad que también es un, es un gran dibujo, hay que mandárselo Está... Muy que muy, muy que muy bueno chicos, la verdad se han pasado la verdad con estas, con estas imágenes. La imagen del señor It's Walls, eh, con la grande un poquito, se ve como un poquito pixelada, pero bueno, es que hay que verla así, eh, para que se vea bien, pero es tipo como un tanque gigante. Esto tiene que ver básicamente con, hay algunos, como unos dibujitos animados del World of Tanks, eh, y esto tiene que ver con eso me parece. Con esa serie de dibujitos animados eh, Creo que es un estadounidense O un, o un eh, Británico el que hace esto No recuerdo bien, pero sí, he visto he visto los, los dibujitos las series Están muy, muy, eh, muy buenas La verdad Vamos con la Número 9, el señor Cabinator Warrior Que me habían salido las imágenes al revés No sé por qué Bueno, tenemos aquí mamá poderosa, Mamá Poderosa, le pone es un mouse es un es un KB2 Feliz cumple es un no, es el mu... no, es el mouse. Es el mouse. Es el KB2. Y el otro es tipo... No quiero arriesgar, pero es una especie de... Es un cazatanque seguro, el rosa. Es tipo... Como si fuera un... Una especie de STRB O el en shot panzer, algo así. lo veo No sé, no, no, no, no quiero arriesgar porque Para no tirar fruta. Pero está muy bueno, la verdad que La creación del señor Carbinator Warrior. Bueno, y vamos a pasar entonces a la siguiente. La creación que es un banner, que está muy bueno, la verdad que, que está re bien hecho Y macagamer si haces este tipo de banners, tengo que hablar contigo en privado Porque está muy bueno, me gusta, me gusta ¿no? Y ya creo que es tiempo de empezar a cambiar mi banner Que está muy, ya muy desgastado La verdad que está muy bueno, me gusta mucho eh, Así que macagamer prepara el teléfono que te estaré llamando este es el número 10, entonces, como dijimos, el de Maca Gamer, eh, que tiene el Scorpion, ahí el Scorpion Rain Metal, eh, los loguitos Nando campo por ahí, y tiene la FB4005, bien, está muy, muy bueno, la verdad, me gustó mucho. El del señor Nene Lechón27, que se mandó un dibujo de la hostia, tío, Nene Lechón, no sé qué cazzo haces acá, que no estás. Dibujando en el Museo del Louvre en París. Bebote. Mirá lo que dibujó, chao. Es, es que es una bestia, boludo. Está muy, muy bueno, man. Muy, muy bueno. La verdad que me encantó este. Es más, le han puesto ahí en el Discord. Che, loco, te pasaste. No sé qué. Estás resarpado. Así que la verdad te pasaste en el buen sentido, ¿no? De, de que está muy bueno el Tiger. Ahí, el, el Tiger 131, el que está en el Museo de Wobbington. La verdad que las creaciones son muy, muy, pero muy, que muy buenas, chicos. Vamos a pasar con la siguiente, entonces. Vamos con la número 12. Esta, esta imagen es la que nos trae el señor Norville... Eh que obviamente es un Tiger de lateral con su sonrisa, eh, Nando Capo, no, boom, y está lanzando ahí su, su cañón de 88 milímetros, eh, la verdad que hermoso el Tiger de, de la Segunda Guerra Mundial, una bestia total, en su en la realidad fue una bestia, con muchos problemas mecánicos, pero que fue una bestia por, por su blindaje al principio cuando salió, los rusos no sabían dónde meterse, y por su cañón de 88 milímetros... Que pensé que era un antiaéreo y lo pusieron sobre un tanque. Pero muy buena, muy buena también la creación. Ahí con mi carita también agarrándome la cabeza como diciendo somos pollo. Eh, muy muy buena la creación del señor Norville. Y vamos a pasar a la siguiente entonces. Quirovistas. La del señor Quirovistas. Eh, la verdad que está muy buena también. Es un KB2. Haciendo 6 scraping, ponele y yo haciendo un dab ahí. Este kiro que me, me, me sacó de la, de cuando hacemos ahí los directos que me hacen hacer un dab. La verdad que está muy, muy bueno. Eh, es, es, es que es eh, sacado de, de, de la realidad, podríamos decirlo así. Porque está ese dab, lo he hecho seguro en algún momento de la vida. Eh, está muy lindo, la verdad. Me gusta el KB2. Y me gustó. Me gusta, me gusta. Bueno, este es el número 13, chicos. Entonces, número 13, la creación de Quirovistas ahí en el mapa de Minas. Estaba viendo eso que es el mapa de Minas. Creación número 13. Y vamos a la última, la creación número 14 del de señor. Eh, Paul, que es una intro Un videito, vamos a verlo Vamos a ver entonces la intro que hizo el señor Paul La número 14 Se llama Paul MP4 La verdad que está, está muy buena Le agradezco mucho al señor Paul también Por haberla, por haberla hecho eh, Así que nada chicos, les agradezco realmente Un montón Un montonazo a todos Espero que me, me corra un poquito de aquí Ahí va, perfecto. Así pueden ver, ver bien la, la, de Kist, la de Kiro. La de Cristo iba a ser. La de la creación de Kiro. La verdad que estaban todas muy buenas, chicos. Eh, abajo, en la descripción, les voy a estar poniendo uno por uno. Para que, para que voten por, por número, digamos. Hay 14 creaciones. Eh, y cada una tiene un número asignado. Así que... Mmm, nada. Ahora, hasta el lunes van a tener tiempo de votar. Yo, mi consejo. Mi, mi humilde consejo es... Díganle a sus amigos porque ahora depende de la comunidad. Bien, depende de, de, de la gente que vote. No depende de si le gusta Nando Capo o no le gusta Nando Capo. No tiene nada que ver ahora. Básicamente va a ser una cuestión de que eh, le guste a la comunidad. Consejo que yo les doy, consejo de tonto, se podría decir avísenle a sus amigos, a sus compañeros de clan, a sus compañeros de armas, con los que juegan pelotón, con los que quieren, con los que sea, que los ayuden y que los voten. Entren al video de Nando Capo, le pasan el link o le dicen entra al video del chabón, al canal del chabón y votame. Entonces, entre los comentarios voy a hacer un reconto. El día del lunes lo voy a estar cerrando, seguramente... El lunes calculo que alrededor del mediodía voy a estar cerrando ya el evento a las 12 del mediodía. Así que hasta ese momento van a tener tiempo. Tienen lo que queda el viernes, que lo voy a estar subiendo el video seguramente alrededor de las 13 horas más o menos, por ahí aprox. Eh, lo que queda del sábado, lo que queda del domingo y el lunes inclusive. Así que van a tener que hacerse promoción a ustedes mismos porque puede ser una gran gran obra de arte... Pero si alguno consigue que muchos amigos lo voten, eh, seguramente va a ser el que va a ganar más el voto de la comunidad. Aquí la que, la, la que vota es el pueblo soberano de World of Time, chicos. Bueno, muchas gracias. Abajo van a tener los números de cada uno. Nada, como siempre. Suscríbanse al canal, dejen su like, su que esto va por la comunidad. Eh, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.